Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer el noveno curso de panadería y la receta que vamos a hacer es pan de centeno con lo cual los ingredientes son 300 gramos de harina de centeno 200 gramos de harina de fuerza 250 mililitros de agua 25 gramos de levadura y 10 gramos de sal echamos la harina de centeno la harina de fuerza y la sal echamos un poquito de agua y lo vamos viendo según necesite y ahora a mezclar, cuando se ha mezclado un poquito echamos la levadura y seguimos amasando ya hemos... ahora vamos a echar la harina y lo volcamos Partimos por la mitad, más o menos, y a bolear, uy, que se va. De tal manera, si queréis ver cómo se hace pan desde el principio os lo voy a dejar en la descripción para que lo veáis y en las etiquetas también ahora lo que vamos a hacer es taparlo y dejarlo así media hora para que repose ya ha pasado la media hora y ahora vamos a formar los colones Ahora el otro igual, este es más chiquitito parece, y ahora lo colocamos en la bandeja y lo metemos en el horno para fermentar ya está bien fermentado y ahora lo sacamos ahora lo que hacemos es cortarlo y se mete al horno y ahora lo metemos al horno se vaporiza Tiene que estar en el horno durante 30 minutos a 180 grados. Ya han pasado los 30 minutos y lo vamos a sacar. Bueno amigos, os voy a enseñar cómo ha quedado por dentro. Ahí lo tenéis. Tenéis que daros cuenta que es harina de centeno. Aquí tenéis el pan de centeno para todos vosotros. Bueno amigos, espero que os haya gustado el curso de panadería que hemos hecho. Ya sabéis, vamos a hacer... Muchos más panes. Así que suscribiros para no perderos ninguno. Darme gusta. Y hasta la semana que viene. Adiós.